Hola, en este video vamos a ver cómo recuperar una bitácora y alguna evidencia de un curso que ya cerró o una unidad formativa donde un alumno en específico necesita un seguimiento especial. En la sección de Canvas vamos a ver que nuestros cursos ya no aparecen, por ello tenemos que ir a la sección de cursos y después seleccionamos todos los cursos. Aquí vamos a ver que tenemos todos los cursos activos listados en primera ocasión y seguidos de las inscripciones pasadas. Aquí en este caso yo voy a hacer el ejemplo con Statistics for Business, grupo 3. Una vez que entramos a nuestro curso que ya está cerrado y sabemos que está cerrado porque si vamos a Assignments o Tareas, vamos a ver que no me deja crear ninguna nueva tarea. Sin embargo, en la sección de Grades todavía tenemos activa la bitácora para poderla, Descargar. Entonces, aquí le damos clic en Export y una vez que le damos clic en Export, se va a descargar un archivo CSV, el cual si abrimos, vamos a ver que contiene la descarga de toda esta bitácora tal cual quedó aquí. Es importante que nos acostumbremos a dejar nuestra bitácora lo más ordenada posible para que si nos piden esta información nuevamente, pues quede lo más claro posible para quien vaya a hacer la revisión. En este caso me voy a ir al siguiente paso que sería descargar alguna evidencia que me entregaron en el pasado. Si se fijan, estamos en la tarea de Statistics for Business, grupo 3. Entonces el siguiente paso sería irse a mis competencias tech21.tech.mx y nos van a aparecer normalmente las unidades de formación que tenemos en cada departamento activas en ese periodo. Si yo me voy, por ejemplo, aquí en el, en el periodo de RNP, pues solo me sale esta. Si me cambio al departamento de Mercado Tecno y Análisis, normalmente nos aparece el periodo activo. En mi caso, yo no tengo nada en el periodo activo. Para quienes sí tienen algo en agosto, y diciembre de 2019 y se quieren regresar a, a algo anterior, perdón, 2020, pues hay que darle clic aquí para que nos salga el desplegado de qué época es la que queremos revisar. Y en este caso, pues, para yo poder entrar, pues tengo que ubicar de nuevo mi materia, pensamiento estadístico, la cd 1001 con el grupo número 3. Y de aquí puedo ir directamente a evaluar o descargar la evidencia de alguno de los alumnos en cuestión. Tenemos de evidencia 1 y la evidencia 2. En este caso, pues, habría revisión sobre la evidencia 2, que fue lo que a veces no tenemos tiempo de que los alumnos alcancen a procesar porque los agarra semana 18 o semana 6 y 12, ¿verdad? Alguna semana tech y de aquí, si se fijan, pues está la evaluación que nosotros hicimos y si le damos clic en ver portafolio, en este caso para el alumno en específico, ¿verdad? Tenemos aquí los nombres del lado izquierdo. Entonces, vamos a suponer que vamos a revisar a Valeria. Entonces, damos clic en Valeria. Si se fijan, se pone un azul más oscurito. Y en ver portafolio, como sucede en Canvas, me lleva al portafolio una vez que lo hago. Y aquí vamos a encontrar todos los entregables que ellos nos dieron y podemos descargarlos desde los tres puntitos con Download File y poder entregar lo que se requiere. Esto se puede hacer con cualquiera de los alumnos que haya entregado, ¿verdad? Y también pues tenemos acceso a la información que se le dio, así como la retroalimentación que se le puso en su momento. Espero que esto sea de gran ayuda.